Sí. Sí. Sí. por aquí sí. ¿Sí? Sí. si no pisas firme te cortan los pies, pies? ¿Sí? Sí. si no pisas firme puede que te corten los pies si no pisas firme puede que te corten tus pies. si no pisas firme puede que te corten tus pies si no pisas firme puede que te corten tus pies si no pisas firme puede que te corten los pies por aquí si no pisas firme puede que te corten los pies no sé si lo sabes, pero tienes que estar atento a todo lo que pueda pasar Si no te pueden cortar por aquí los pies Si no pagas tu cash cash, cash. si no pagas tus full flus Si no pagas tu dinero, van a ir a por ti ellos oh. No quieres tener ningún problema con esa peña oh. Es la gente más seria oh. Empalman la luz a farolas para cargar batería de móvil Hacer sus llamadas a oh. las camellas, no de Pasar la vida, hacer la fiesta, montar la bulla, joder policías, sí. esquivarlos, hacer las vías y pintarlo todo. Quiero todos los modelos en Me medio de Escritor, agujeros. Escritor energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno, energúmeno. Yo soy, lord Terror, si no te quedó claro ayer yo te lo repito hoy, oh, porque soy así de cordial. Yo soy lo peor que viene desde la sombra pa' matar a tu puta tropa que no vale ni de pa' por culo JA! Ah, yo me cago todo este panorama español que no vale ni para nada, yo soy campeón. Y hey, yo me proclamo Lord of Rock soy el escritor el energómeno. He pintado demasiado tiempo y en el barrio mis taqueos Ha llovido desde hace tiempo. En el muro está todo feo, pero está sin ser primero. Si blanquean, yo siempre vuelvo. Si blanquean, yo siempre vuelvo. En el barrio mi nombre es el primero, el que siempre está ardiendo. Si blanquean, yo siempre vuelvo. Si blanquean, yo siempre vuelvo. En el barrio mi nombre es el primero.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 और मेरे नाम वाले और और She oh, doesn't have What